¿Qué tal Leo? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este espacio de Bio Neurosabiduría y estamos aquí el día de hoy para entregarte la guía de la segunda quincena del mes de enero. Cuéntanos cómo te ha ido en este primer periodo, del 1 al 15, en este nuevo año, en este año espejo, en donde el 2020 es un año espejo y nos muestra mucho de nosotros, Aquello que hay que sanar de forma interna Para que nuestras manifestaciones se den en amor En abundancia Para que nuestra realidad nos encante Empecemos a hacer esas modificaciones, Leo Cuéntanos, cuéntanos en los comentarios Cómo está siendo este primer mes bastante movido en energía Voy a bajar un poco la música Creo que ahí está bien y bien, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita coqueta que tienes aquí abajo y no se te olvide dejarnos tus comentarios. Estamos muy pendientes de ellos, pues nos encanta sentirte cerca. Y bien, vamos a empezar. Te invito a que sirves tus ojitos. Y me acompañes a ponernos en disposición de Dios, de los Arcángeles, de Miguel. Arcángel Miguel está contigo, Leo, y nos acompaña para, para entregarte esta guía. Entonces te pido que me acompañes a ponernos en disposición para que sea Dios, los Arcángeles, Miguel... Quienes nos guíen a través de esta lectura, de estas cartas, para entregarte la información que tu alma está pidiendo. Las respuestas que es importante recibas para que avances, para que sanes. Que sean ellos quienes se comuniquen a través de esta voz contigo, con tu alma. para que encuentres la paz, la tranquilidad, la certeza que necesitas. Muchas gracias y vamos a empezar, vamos a ver cómo estás en este momento. La primera carta que voy a sacar nos va a hablar de cómo te encuentras en este momento. Tienes la carta Cobrar Vida. La segunda carta nos habla de aquellas situaciones que se están presentando en tu vida y es el estímulo. La tercera carta, aquello que es lo que requieres sanar, tienes el jardinero gentil. La siguiente carta nos habla de las sensaciones, las emociones que estás experimentando en este momento. Tienes la brújula de cabeza. La siguiente carta, las recomendaciones que te hace Miguel en este momento. Y finalmente, aquello que hay que sanar. Tienes la carta del coleccionista de huesos. Y vamos a ver. Leo. Este año lo iniciaste con un con una sensación, con este empuje de querer brillar, de querer comenzar a sacar tu verdadero yo, a hablar y a moverte desde tu autenticidad, desde lo que realmente quieres, estás listo, te sientes listo para emprender el vuelo con esta mariposita brillante, sientes esta seguridad en ti de avanzar, de querer dar el paso de querer ser, brillar, sientes que tienes el control, que tienes como esta certeza, esta decisión, esta voluntad de vivir la vida, y eso está muy bien, eso me emociona, me, me siento como tranquila, como en paz, y, y, y me inspira como... pues como que sí quiero seguir a León, tienes esta sensación, esta entrega esta voluntad de convertirte en un líder, pero ese líder es el líder interno, de dejar salir tu líder interno y ante esta decisión, ante esta voluntad que tienes de liderar tu vida, de tomar las riendas de tu vida, tienes la carta a los estímulos y en este momento te dicen que todas aquellas experiencias que se están presentando en tu vida, es importante que no les pongas una etiqueta de esta es buena, esta es mala, ok, solamente te piden y te invitan a observar qué es lo que está sucediendo para que identifiques el mensaje que viene detrás de esa situación. Y ese mensaje se puede reflejar en tu fortaleza, se puede reflejar en tu voluntad de, la, de avance. Pueden ser opciones u oportunidades de un cambio importante Y este cambio importante puede ser de relación En una relación, si en este momento no tienes pareja Puede llegar una persona que te va a reflejar ese poder interno que estás sintiendo Una persona firme, una persona decidida, una persona entregada ¿Ok? Sin embargo, esto no quiere decir que eso que ves en la persona no está en ti, más bien es tu reflejo Entonces es por eso que te invitan a estar como observador Observa qué, es, qué reflejos estás teniendo allá afuera en las personas y en las situaciones Para que puedas identificar qué es aquello que requieres ponerle acción Por ejemplo, si se te presenta esta persona que te refleja eh, seguridad, entrega, voluntad, espiritualidad eso está en ti. Es lo que estás experimentando. Ahora, si por el otro lado eh, se presenta, vamos a ponerlo así, una nueva amistad. Y esta amistad de pronto te genera un poco de incomodidad porque eh, percibes en esa persona envidia. Y tú crees que esa persona te está envidiando a ti. Sin embargo la vida te está poniendo a esta persona para que tú identifiques que en qué situaciones en tu propia vida te sientes envidioso o envidiosa y ante eso se genere una acción en humildad, una acción en reconocimiento para que se pueda sanar recuerda que la vida no te pone a las personas porque quieres sino porque son los perfectos reflejos para que tú sanes y te observes a través de ellos, de ellas y esto te lo dicen porque ante estos estímulos quieren que recuerdes que siempre estás guiado por el jardinero gentil. Este jardinero gentil representa a Dios, representa a estas fuerzas sutiles que están conectadas con el amor, que son los arcángeles. Una, los arcángeles son, son una energía sutil de amor, de entrega, de paciencia, de compasión hacia los seres humanos y te dicen que estás siendo guiado por ellos, puedes confiar en ellos, puedes pedirle apoyo a Miguel, que él está muy disponible para guiarte ante estas situaciones en las que de pronto el ego se hace presente, reflejando enojo, ira, tristeza, envidia, orgullo, soberbia, cuando te sientas en estas emociones densas, pídele ayuda, pídele que te lleve hacia tu paz, que te, lleve, que te ayude a entrar nuevamente en tu corazón a esta energía del amor para que puedas ver con claridad qué es lo que está sucediendo. Esto te lo comentan también porque tienes la carta, la brújula de cabeza, ante estos movimientos, ante estos estímulos que estás creando para poder sacar tu poder interno, para poder brillar, de pronto puedes sentirte un poco confundido confundida. Cuando llegue esta confusión, haz una pausa, medita un poco o el tiempo que tú requieras, para que esta claridad sobre la acción siguiente, sobre el paso siguiente, se dé. Es muy importante este espacio que te dicen cuando llegues a sentir como cierta confusión, ¿no? en, en estas experiencias que estás viviendo en tu vida, es muy importante que hagas este espacio, esta pausa, para que, por un lado, la mente, que es el ego, que son todas estas ideas y todos estos condicionamientos que de pronto eh, fuiste adquiriendo a lo largo de tu vida, Hagan como esta pausa, se pongan como en stand-by, a ver, mente, tranquila, vamos a ver qué está sucediendo realmente. Haces esta pausa, respiras, te da, entras en tranquilidad y entonces pide esta ayuda, pide esta guía de Miguel y espera a que llegue, espera a que te sientas totalmente en paz con esa respuesta. Te invitan a no tomar acciones precipitadas. Okay, porque en realidad las acciones precipitadas son como las reacciones ante un estímulo de tu ego ya sea en miedo o escasez eh, en el que te dices si no actúas ahora puede pasar esto o esto o esto, no cuando sientas que estás experimentando esto es momento de hacer una pausa no tomar decisiones pedirle la ayuda a Miguel y esperar a que te la envíe Y esta respuesta puede venir a través de un mensaje, de texto, un whatsapp, un correo, una frase, un anuncio. De pronto vas a escuchar música y va a haber una palabra que digas, ah es por ahí. Y entonces ahora sí puedes actuar. Okay, normalmente las respuestas que vas a recibir siempre, siempre de los arcángeles de Dios es una respuesta que te va a dar paz puesto que en el amor lo único que surge, el único resultado del amor es la paz cuando recibas esa respuesta y te sientas así puedes tomar esta acción hacer esta pausa te va a permitir tener esta claridad Tienes la montaña de cabeza Ante todas estas situaciones que se presentan en tu vida El ego de pronto te pone una imagen en tu realidad De es mucho problema, es muy difícil, no puedo, no puedo hacer las cosas Pero eso es una barrera mental Eso es algo que no está sucediendo en realidad Esta pausa que vas a hacer y que te inviten a hacer es justamente para que entres en claridad, pongas en stand-by tu mente, como que, a ver, mente, estate quieta y escuches a tu corazón, escuches la respuesta, para que esa montaña de ideas, de condicionamientos, de dudas, de escasez se disipe, y entonces puedas avanzar. La recomendación ante esta guía general que te están entregando en este momento es que dejes ir ya a aquellos condicionamientos que no te están funcionando ya de pronto esos condicionamientos se reflejan en una zona de confort, en una zona cómoda de no me quiero ir a hacer ejercicio porque no me gusta y me quiero seguir levantando tarde y hace frío y está más rica mi cobijita pero mi cuerpo, mi alma me dice que es importante mantenerme en acción. Y entonces mi ego me dice, no, vamos a cobijarnos, hace frío. Y mi alma me dice, no, sí, vamos. Es muy importante que le hagas caso a tu alma, a tu corazón, a lo que sabes que le hace bien tanto a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu, en tu salud física, en tu salud emocional, hazle caso a eso. Porque eso te va a llevar a tener manifestaciones en amor. En la parte de relaciones, vamos a ver qué tienen para ti en la parte de relaciones. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, dejarnos tus comentarios, son muy importantes. Y vamos a ver qué tienen para ti en la parte de relaciones. La primera carta tienes el talismán. Y ante esta voluntad que tienes de vivir tu vida, de tomar las riendas de tu vida, de un nuevo, una nueva forma, un nuevo estilo, como para variarla y para saber que sí y que no te encanta, te dicen que en relaciones también tienes la opción y tienes el derecho de decir sí y decir no cuando así realmente lo quieras. Es decir... Salte del juego del de ego en donde de pronto te sientes víctima o víctimo de a las situaciones o de las personas Y te invitan a tomar la responsabilidad de lo que realmente quieres experimentar y compartir a través de las personas que tienes enfrente Y se refieren a las relaciones que tienes enfrente no solo a la de pareja sino también puede ser la de los amigos ¿Qué tipo de relaciones quieres manifestar en tu vida a partir de este momento? Este talismán está... te la voy a mostrar más de cerca. Imagina que esta chica guapa eres tú y que vas ligero en el camino puesto que te permites manifestar te permites expresar lo que realmente quieres, lo que no, y tienes la certeza de que estás hablando y siendo totalmente honesto, honesta contigo mismo, contigo misma. Es muy importante que seas honesto, que practiques la honestidad, pero no la honestidad al, con las demás personas, sino contigo en tus relaciones. De esta manera sentirás que vas por el camino adecuado para tu evolución, para tu trascendencia. La siguiente carta tienes la laguna sagrada Y ante esta honestidad que te invitan a practicar en tu vida Te va a permitir ir ligero, te va a permitir como si estuvieras literal flotando en el agua Junto con tus relaciones Puesto que esas relaciones son una manifestación de la relación que tienes contigo misma contigo mismo ¿Cómo sé si la relación que tengo en mi interior con mi alma, con mi yo, es la mejor o está en amor? Revisa cómo están siendo los resultados que se te presentan en las relaciones con las que actualmente convives. ¿Te encanta? ¿Te sientes cómodo o cómoda? ¿Hay algo que te molesta? Aquellas etiquetas o palabras sobre lo que te molesta Por ejemplo, me cae gordo, se me hace envidioso, envidiosa eh, Se me hace un patán Revisa qué es lo que hay adentro de ti En donde has tenido acciones que te reflejan esas palabras ¿Sale? Aquello que tú pones como etiqueta en la persona de enfrente Es lo que hay en ti, puesto que son tus espejitos. Esto te va a permitir esta honestidad, esta claridad, esta sensación de flotar sobre el agua, te va a permitir ser tú. ¿Ok? Este resultado de la chispa, esta chica que está disfrutando el momento, está tocando el violín, hay colores, hay pasión, hay una mariposa que, que se refiere al cambio, a la entrega, hay, también puede representar esta parte divina que eres y que está dejándose ser, hay expresión, ya viste, hay expresión en esta parte de aquí. Esta carta es el resultado de mantenerte congruente, de mantenerte honesto, honesta contigo. Sé tú, sé auténtico. Ahora, el ser auténtico no quiere decir que todo el tiempo vas a estar feliz, que todo el tiempo vas a reír, vas a tener amistades y vas a ser acá el centro del universo, no. Ser auténtico es permitirte sentir todo lo que viene el enojo, eh, no sé, la tristeza, la alegría, el éxtasis, el placer, permítete sentir todo eso para que entonces identifiques tú mismo, tu brillo y lo explotes, lo externes, lo expandas, el amor no significa ser siempre positivo, ser callado, ser eh, sumiso, sumisa, porque entonces el otro se va a sentir mal. No, el amor verdadero es reconocerte en cada etapa, en cada sensación de tu vida. Si estás molesto, molesta, siéntelo. Sienta esa molestia, siente ese coraje, siente esa ira, para que entonces la puedas liberar. Ahora, ojo, liberarla no quiere decir que le vas a aventar la piedra al vecino. Liberarla quiere decir que la vas a mandar a la luz, que la vas a dejar ir al aire Una vez que ya la sentiste Para que entonces se dé la sanación De otro modo lo único que vas a generar es entrar al juego del ego En donde siempre hay una víctima, un victimario, un salvador Y entonces se da la lucha, la guerra Y entonces, no ¿Ok? Siente tus emociones, permítete sentirlas y conocerlas para que tu chispa divina, para que tus ganas de vivir la vida, entonces surtan el efecto y surtan manifestaciones bastante, bastante buenas para ti también en las relaciones. En la parte... voy a poner de este lado las cartas de tus relaciones. ¿Ok? Para que las puedas ver la mayoría. Y en la parte del dinero... La parte de económica del billullo, por ahí como decimos. Vamos a ver cómo estás en estos momentos. Tienes la, eh, el número 11, actos de equilibrio de cabeza. Y ante esta situación, ante esta voluntad, quieres vivir tu vida. Puede ser que has estado tomando como diferentes decisiones. En las que ha habido diferentes inversiones o gastos que no han sido eh, tomados desde el deseo genuino de, de experimentarlo, sino más mental, ¿no? Como más del ego de tengo 50 pares de zapatos, pero necesito un par más. Y entonces voy y me compro uno de 5 mil dólares. Y entonces, pero como no tenía esos cinco mil dólares, metí la tarjeta de crédito. Y ahora esa tarjeta se fue no a cinco mil dólares, sino a como a 20 mil dólares y ahora es imposible pagarlo. ¿Ok? Este ejemplo te lo pongo porque de pronto el ego eh, es como tan sutil que en la parte del dinero, si no tenemos esta bonita relación con nosotros mismos, sobre lo que sí lo que no nos da paz, lo que sí y lo que no queremos en realidad, nos genera como resultados en desequilibrio, en ya no tengo dinero, nos empieza a dar miedo, nos empezamos a meter en las ideas de escasez, de no puedo, no soy capaz, y nos enfocamos más en el problema, te enfocas más en el problema que en las soluciones, Okay, entonces en esta parte económica, para que el equilibrio se reestablezca, se gire nuevamente, es ¿qué es lo que sí quieres vivir en tu vida? Aprende a decir no, aprende a decirte no, no en el sentido de gastos excesivos, como de vicios, no a estos vicios, no a estos caprichos. Porque eso solo te dan un placer momentáneo Y después los resultados no a, la, a largo plazo no Son encantadores para ti El camino de los sueños Con esta carta Te dicen Es momento de que Disuelvas la idea de seguridad que tienes en tu mente, porque eso es solo una ilusión, y le des paso al lugar donde realmente quieres estar. Y en estos momentos, para ti, significa. Si en el empleo en el que estás o en la forma en la que estás generando tus ingresos ya no está siendo satisfactoria, ya no te estás sintiendo que fluyes, ya en lugar de eso sientes como mmm, pesadez, estancamiento, eh, ganas de salir corriendo, te dicen, no, espérate, no salgas corriendo, solamente observa qué es lo que está sucediendo y reconoce lo que realmente quieres. Si en realidad deseas un nuevo empleo, pon manos a la obra y empieza como a buscar, ¿no? Como a empieza a mandar tus currículum. O empieza a revisar qué otras manitas a tus negocios le puedes ir poniendo o qué ramitas aún no han sido vistas para que generes nuevas opciones y seas creativo a través de ellas. Ahora, también en este momento te dicen que el hecho de que estés buscando esta parte de vivir tu vida y, y, y probar y... Ser como libre y todo esto te dicen que requieres tener claridad. De pronto pedimos al universo: Quiero un auto. Y ya, y el universo te dice: A ver, espérame, sí, pero ¿qué auto? Porque hay miles de autos: hay chicos, medianos, grandes, hay eléctricos, hay no eléctricos, hay estándar, hay manual. ¿Qué tipo de auto? En esa claridad. Te invitan, te invita Miguel, a que te expreses, a que solicites la ayuda. Si quieres un nuevo empleo, sé claro, quiero un empleo que tenga estas características, quiero ganar esto, quiero que me quede cerca de mi casa, quiero tener este horario. Y ya que hiciste tu cartita de a los Reyes Magos, tu cartita a Miguel, déjalo que trabaje. No generes estas expectativas, estas ganas de que ya mañana se ve y ya mañana quiero ser millonario y ya, pero yo me quedo aquí sentado esperando. No, haz tu parte, haz tu 100%. Tu 100% es... Haz tu lista, envía currículum, revisa en qué empresas te gustaría trabajar, revisa si sí, las vacantes que existen se ajustan a lo que quieres, es como, literal, hacer tu pedido a tu talla. En los negocios aplica de la misma forma. ¿Qué es lo que quieres empezar a crear? ¿A través de qué? ¿Qué opciones tienes? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Quiénes a lo mejor ya lo han hecho y puedes como revisar las ideas? Esto te va a dar como resultado el vuelo, ver todas las opciones que tienes y elegir la que más se ajuste a lo que quieres experimentar. Hacer esta práctica, hacer esta meditación, tener esta claridad, te va a dar el resultado de, senti de sentir realmente que estás viviendo la vida que realmente mereces la vida que realmente quieres y finalmente tu recomendación final para cerrar esta guía tienes el movimiento todo fluye todo avanza imagínate cierra tus ojitos y pon esta imagen en tu mente vas caminando Caminas y caminas y hacia dónde vas, hacia esa banca que está ahí enfrente de ti, como a 10 pasos hay una banca blanca, se ve cómoda, hay naturaleza, tú quieres estar en un lugar tranquilo para poder eh, entrar como en quietud y entonces vas caminando hacia esa banca y siempre avanzas hacia adelante. En la dirección que tú vayas en la vida, siempre estás avanzando hacia adelante. Esta carta del movimiento te dice, esta voluntad que tienes de evolucionar, de avanzar, de vivir tu vida de forma responsable para ti, está siendo guiada para que experimentes aquellas situaciones que te van a ir dando la, como los pasitos paso 1, camina hacia la banca paso 2, siéntate paso 3, relájate paso 4, cierra tus ojitos y comienza a sentir quietud último paso relájate y vive el momento Vive tu momento, Leo. Muchas gracias por estar aquí. Te deseo, tengas unos maravillosos 15 finales días del mes de enero, llenos, llenos de alegría, paz, amor, entrega, voluntad, fe, certeza, todo lo que tú quieras, súmale, súmale, está bien. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, nos vemos en el siguiente video.